¿Cómo anda la cosa por el eh, Catu? Buen día muchachos. Armando bolsita. Está armando un poco de carnada. A ver cómo viene la bolsa. Ahí vamos a mostrar un poco la carnada, pero acá estamos. Ah, pero buen tamaño tenemos. Tenemos esta mojarra que es tamaño medianito. Para la laguna para cercana. La laguna acá. Claro. Y para Madariaga. Para, para Madariaga tenemos mojarra más buen tamaño. mejor. Tenemos chiquito, medianito, mediana y grande que es para Madariaga. Un lujo. El Catu, kilómetro... Kilómetro 112 de la Ruta 2 Buenísimo, gracias Está arrancando la mañanita en la Ruta 2 Ya levantamos una buena mojarra ahí en el Catu De Juancito Así que ahora seguimos viaje, nos vamos hasta el Pesquero del Faro Ruta 2, kilómetro 144 Arrancando la temporada de pejerrey. A, a ver si sacamos algo, si tenemos suerte Vamos 44 de la ruta 2 acá tenemos el acceso al pesquero del Faro, Cito. camino de tierra, somos 700 metros, acá tienen la base operativa del monasterio como para tomar de referencia, doblamos a la derecha y volvemos en sentido contrario, entrada al pesquero El Faro, Ahí está señalizado. Si sí te gana, eh, mirá qué lindo, Vienes con cuatro camitas. Claro. Qué lindo que Y encima con la vista que tiene esto, te levantás y miras mirás para allá. tener la mesita acá, vos te haces una asadito ahí, sombrita, tirar la cañita, mirá los pescadores que hay. Buen día Enrique, ¿cómo andas? Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, acá arrancando esta temporada de pejerrey cercano, pesquero El Faro Chichis. Exactamente. Parece que tenemos un año con un buen comienzo, por buen lo menos. Buen comienzo, se les puede decir que sí, estás como explotando recién la laguna, así que vamos a andar, bien. Este, a andar bien. ¿Se viene pescando bien estos días? Sí, estos días venía bien, venimos bien. Así que bueno, como prueba suerte, esto es pesca, sí. Pues. Sí, hay que ver la boya en el agua y, y estar con la caña en la mano. Tal cual Dale, vamos. Bueno, Gaby. Bajamos la boya 5 minutos, primer pique. También sube el río, saltó un lindo peje, el primero de la mañanita. Ahí va, Arriba. Lindo Vamos, tamaño, Chichí. lindo tamaño. Acá nomás 140 kilómetros de capital, espectacular. Vamos que arrancamos. Muy bien Enrique, boya del medio, brazolada de 25 más o menos. Sí, 25. Ahí ya va. Está ahí más o menos. Ya, lindo pescadito. ¿De medida? Sí, Anzulito número. Bueno, este, en este caso tengo un 12 un 0. Sí, más vale porque es boca chica. Así que hay que bajar un poquito el anzuelo. Ahí va. Linda pieza. Bueno, tercer pique, esta vez en la última boya. Una bollita linda esa anda la de pancita blanca. ¿Qué son de madera? ¿De balsa? De estos balsas, sí. El fin. Está tan sí. ¿La, ¿El sí. la linda, sí. es el fin? No, chiquitito vamos a volverlo, como corresponde. Vamos al agua. Muy bien. saltarín eh, los tres piques los tres saltaron viste? están, están, están bravos están, sí, están. están agresivos sí. oh, ahí va espectacular esta vez en la, en la primera esta es la primera bueno la tres, ¿no? si sí. lindo che pesca con muy poco viento, en la laguna planchada, pero no Sí, sí, sí. Como que te parecía bajo, ¿no? Claro. Esperá. Sí, me parece algo más grande. ¿eh? Hay que exagerar. Jajajaja. <risa> Perfecto. Vamos, vamos, que. Condiciones adversas algunos estamos sacando y mira que gordito es ese, lindo, ¿eh? pescadito. Bien alimentado. Subir un, un poquito más para que son unas una fotitas. ¿Viste cómo se ocupa a la izquierda? Zapatea lindo, ¿sabes? ¿sí? ¿no? ¿Viste que con carnadas es otra cosa? Con anzuelo pelado no te lo ¿Y la culpa de quién le...? Exacto. ¿Qué dónde lo eso? Pero es que no es aquí? Sí.